tornamos con la edición meridiana de Avia y la noticias cuál es el rumbo de las investigaciones en el caso World Center y es que la fiscalía no descarta en aprender al empresario Edwin Saavedra si no se presenta a declarar ante esta instancia a citarlo acá, porque él tiene la obligación de presentarse aquí en la Fiscalía. De otros casos yo no tengo conocimiento. Pero, de aquí pero del caso en concreto yo lo voy a citar. Aquí bueno, la Fiscalía tiene sus medios que son los medios legales. ¿no? ¿A vamos a, ver, ¿tú, tú, tú? Obviamente, si es que él no se presenta con una citación, vamos a tener que emitir un mandamiento en contra. ¿no? Vamos a tomar en cuenta absolutamente todo lo que se ha vertido tanto en las declaraciones, así como en la documentación que se está aparejando a las declaraciones. Eh, buscar eh, lo que se busca, estamos investigando las Hecho, ¿no? Tenemos denuncias de, eh, contra el señor Edwin Saavedra, para, eh, indicando que el predio de la curva Holguín eh, estaría pretendiendo apropiarse de la totalidad. A esta hora de la tarde, el alcalde Luis Rebellaón continúa declarando sobre este caso. Debe explicar el porqué qué el cambio de uso de suelos en la curva de Holguín. A las 9 de la mañana el alcalde de La Paz, Luis de Villa, declara ante la Comisión de Fiscales por el caso World Trade Center sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del uso de suelo. Revilla debe esclarecer sobre el trámite del cambio de uso de suelo realizado por el empresario Edwin Saavedra y sus apoderados a través de la empresa Crown Limitada. Según las investigaciones en la gestión del alcalde Juan del Granado, fue autorizada la construcción de edificios sin que se establecieran límites en la superficie donde se ejecutaran las obras. Revilla habría viabilizado un convenio entre la Alcaldía Paseña y el empresario Saavedra para la construcción de un complejo inmobiliario en la curva de Holguín, con la aprobación del Consejo Municipal.